Este curso plantea una aproximación al voluntariado social. Pretende acercarnos a la realidad de las personas y las entidades donde podemos desarrollar nuestra labor como voluntarios y voluntarias. El modelo de aprendizaje es un modelo de aprendizaje en red, donde todos podemos aportar eh, nuestro, nuestras ideas, lo que queremos hacer, nuestras dudas, impresiones, para poder elegir así la mejor opción. Proponemos que voluntariado social pretende ser una aproximación a la realidad de las personas y las entidades en las que podemos desarrollar nuestra labor como voluntarios. Ha dirigido a todas las personas que tienen un interés por conocer el campo del voluntariado social y que quieren ya son voluntarios, o quieren iniciar una experiencia como voluntarios, está bien de de definida partiendo del conocimiento de la realidad, de las propias creencias, la motivación y el manejo de herramientas para poder desarrollarlo de una forma. Más el alta. curso está estructurado en cuatro unidades. La primera es la presentación y conocimiento de todos los participantes en el curso. La segunda eh, es sobre el voluntariado social un conocimiento sobre cuál es su origen, dónde estamos, eh, conocimiento de las entidades. El tercero va dirigido a conocer la motivación y las habilidades básicas que tenemos. Y el cuarto es una, la forma de elegir eh, la entidad que más se ajusta a nuestras posibilidades y a nuestros intereses. La dinámica de, del curso consta de un vídeo introductorio Habrá materiales a disposición de todas las personas. Eh, crearemos foros de discusión para que podamos intercambiar nuestras ideas. La evaluación la haremos a, a través de cuatro pruebas que serán cuestionarios. Eh, una aclaración en cuanto a los contenidos. Y es que vamos a repetir algunos del curso de voluntariado de, inicial. Como hay personas que no han hecho este curso, pues nos parece que es interesante eh, tener ideas generales también del voluntariado. Los que hayan realizado el voluntariado anterior, pues podrán aportar eh, sus conocimientos adquiridos porque se trata de aprender entre todos también. Animo a todos y esperamos eh, entre todos construir una experiencia interesante y enriquecedora, que mejore nuestro conocimiento del voluntariado social y nos disponga a ser miembros activos de